Hablábamos hace algunos minutos sobre lo que implica el manejo de redes sociales. ¿Qué sucedió con algunos movimientos en las redes sociales? ¿Cómo los algoritmos están transformando también la militancia, los movimientos y cierta percepción que tenemos sobre las realidades en base a lo que sucede en las redes sociales? ¿Nosotros cambiamos a los algoritmos, a los algoritmos o los algoritmos nos modifican a nosotros. Eh, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con esto y qué es lo que está pasando? Y la experiencia en algunos países nos intriga profundamente y posiblemente la charla del día de hoy nos ayude a avanzar, a transitar algunas de las respuestas a estas preguntas que hacíamos recién. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Rogel, que desde El Salvador, él es estratega digital y activista LGTBI. Eh, Eduardo, bienvenido al Infoclaxo del día de hoy. ¿Cómo estás tú? Hola, Gustavo. Un gusto estar por acá y, pues, nada, emocionado de toda la conversación que tendremos este día. La verdad que es un placer enorme, Eduardo. Eh, a ver, la verdad que hablar del impacto que está teniendo el tema redes sociales este, y lo que viene sucediendo eh, en El Salvador, pero como decía al principio del programa, que esto nos sirva para poder expandir esta mirada a lo que sucede en otras partes de, del mundo, con otras lógicas políticas, eh, como, por ejemplo, está funcionando con la derecha y la extrema derecha en muchos lugares, los movimientos juveniles y la derecha, ¿es construcción real? ¿O las redes sociales parecen fomentar y transformar un fenómeno pequeño en supuestamente algo masivo este, y algo muy grande? Bueno, la tesis de graduación para la licenciatura en comunicación social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas de El Salvador, donde estuvimos con, con Claxo. Bueno, la tesis se llama análisis del discurso y construcción de imagen del presidente Nayib Bukele por medio de publicaciones de Twitter de la cuenta oficial del gobernante. Y el efecto en su imagen y reputación durante los primeros 100 días de gobierno. Eh, la verdad que la investigación es de un nivel de profundidad muy interesante, la que llevaron adelante, eh, pero que nos permite tratar de entender el manejo de redes sociales. Bueno, Eduardo, para comenzar, ¿cómo surgió la idea de avanzar? Porque desde otros lugares de Latinoamérica están viendo este programa y posiblemente eh, puedan no tener tanta claridad de quién es Nayib Bukele, eh, ¿qué cercanía tan especial tiene con las redes sociales? Claro, pues realmente la idea de, de hacer esta investigación nace. Yo vengo de trabajar con marketing comercial, es decir, yo me dedico mucho a la parte de ventas, de interacción, de alcance, de marcas, eh, que de gimnasios, restaurantes y demás. Entonces era un patrón, digamos, o tenía ciertas eh, pistas de cómo las marcas o las corporaciones o empresas suelen trabajar sus redes sociales. Sin embargo, eh, durante los últimos años, eh, pues en El Salvador tenemos un nuevo presidente que es Nayib Bukele, que algunos datos, ¿no? Pues Bukele es el presidente más joven que hemos tenido aquí en El Salvador, eh, también es el presidente quizás que ha tenido un poco más de controversias para llegar al poder, ya que él estuvo pues metido en muchos partidos políticos antes de poder llegar finalmente a su, a su puesto como presidente. Eh, las instancias de, de electorales le pusieron muchas trabas para poder lanzar su candidatura como presidente como tal. Y sobre todo lo que notamos de él eh, para poder realizar esta investigación es que es el presidente, digamos, que ha tenido un poco eh, de mayor protagonismo en redes sociales, específicamente en la red social de Twitter. Entonces, ¿qué ocurre? Nos encontramos con un fenómeno de alguien que, eh, tiene, un, bueno, tiene el papel más importante en cuanto a la política de El Salvador, pero que sus estrategias de comunicación no suelen encajar con lo que la comunicación institucional o la comunicación gubernamental suele hacer, sino que tiene estrategias o acciones que estamos más acostumbrados a ver en la parte comercial, en la parte de marketing empresarial. Entonces, para nosotros, todos esos patrones, eh, bueno, y con mi equipo de trabajo junto con mis dos compañeras, que también, pues, venían de un, de un background de marketing comercial, empezamos a notar estas como patrones o estos indicios de un marketing eh, comercial utilizado por instancias gubernamentales. Entonces, es un fenómeno como tal que a nosotros nos resulta muy interesante y donde vemos una cancha de investigación eh, muy amplia, de la cual hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Eh, pero también que, que tiene un efecto muy grande para la sociedad salvadoreña. Eh, Bukele como tal es un presidente que viene, eh, como digo, a, a hacer una ruptura con lo tradicional de cómo se estaba manejando la política en El Salvador, eh, pues veníamos de, de 12 años de, de guerra civil y comienza un poco a tener mayor presencia los, los gobiernos democráticos y siempre estuvo en medio de un bipartidismo que era del Frente Farabundo Martín para la Revolución Nacional, que, eh, ¿cómo se llama?, tuvo su periodo de, de presidencia durante los últimos dos periodos, que fue con el presidente Mauricio Funes y el presidente Salvador Sánchez Serén. Y anteriormente estuvo eh, ARENA, que es Alianza Republicana para la, eh, ¿cómo se llama?, que ellos realmente tuvieron una gran, este es el lado más de derecha, ¿no? Que eh, ARENA tiene el, el, la parte derecha y eh, FMLN, es decir, dedica un poco más a la militancia de la izquierda. Entonces veníamos de un bipartidismo bastante fuerte aquí en el país, eran los únicos dos gobiernos democráticos con sus partidos políticos ¿no? que tenían presencia, y Bukele era antes parte del de FMLN. Entonces, ¿qué ocurre con él? Pues a él, él fue eh, alcalde, eh, fue, eh, primero él entró para ver la parte de la publicidad del partido. Luego de esto, y Bukele también tiene un background eh, como empresario, eh, él viene, digamos, de, un, de una dinámica más enfocada en la venta, en la venta comercial, y pues incluye dentro del, del equipo de publicidad del FMLN. Luego de eso, él consigue, digamos, tener un poco más de protagonismo en el partido político y se lanza como alcalde de uno de los eh, municipios de aquí del, de, de, de Salvador, de La Libertad, que es, eh, ¿cómo se llama? Nuevo Cuscatlán. Entonces, Ahí empieza a lograr una gran popularidad, empieza a ser esta imagen de presidente bastante cercano con su, con su gente, se involucra mucho con los jóvenes sobre todo, y luego de esto él se lanza como eh, eh, candidato alcalde en San Salvador, que es la capital del ¿no? Salvador. Luego de esto su, su popularidad sigue creciendo, él va construyendo muy estratégicamente su imagen pública y va haciendo un gran eh, esfuerzo porque esta imagen migre también a los canales digitales. Entonces, él suele vender mucho sus opiniones o su imagen a partir de su canal de Facebook y su canal de Twitter. Luego de esto, tiene ciertas diferencias con el FMLN. Había, digamos, muchos roces entre ellos y el partido lo expulsa debido a que fue acusado de agresión contra la mujer, eh, contra una de las, de las miembros de, del partido FMLN. Entonces, eh, con esto... Bukele se sale, bueno, es expulsado del partido y él comienza a trabajar de forma bastante rápida su imagen para lanzarse como candidato, pero él quiere abrir su propio partido político, que lo denomina Nuevas Ideas. Entonces, con Nuevas Ideas él empieza a trabajar todo esto, sin embargo, eh, el Tribunal Supremo Electoral, que es la entidad, digamos, que se encarga de monitorear y gestionar toda la parte de elecciones aquí en El Salvador, se lo prohíbe le dice que no tiene el tiempo ni la cantidad de, de, de, digamos, recursos suficientes para poder lanzarse en esa candidatura a la presidencia, por lo cual él pasa a otro partido, luego este partido igual ya estaba todo para que pudiera pasar, el Tribunal Supremo Electoral le pone otra traba, luego él cambia nuevamente a otro partido y finalmente logra lanzarse con el partido gana a este, las elecciones presidenciales. Y, pues, en, en 2019, en, en el mes de febrero, si no me equivoco, pues él finalmente queda electo como el presidente de El Salvador. Y, como digo, rompe con un bipartidismo. También tiene la característica de que es bastante joven y que tiene una gran incidencia en la parte de redes sociales. Eduardo, en este camino, en este recorrido que nos hiciste con muchísima claridad, vemos cómo relativamente rápido logra escalar eh, en todo este camino. Eh, las redes sociales, en principio. Él ya utilizaba entonces las redes sociales como método para difusión eh, en la lectura y en el análisis que hicieron. Eh, en ese momento, ¿ya eran seguidores reales o había muchos eh, trolls, como se dice en la jerga en redes sociales? Digo, cuenta fantasmas o una misma persona que maneja muchas cuentas a la vez, digo, ¿qué es lo, que, lo primero que empiezan a detectar o que pueden ver en el análisis? Claro, eh, pues Bukele como tal no comenzó con sus redes sociales hasta que era presidente. Él ya las venía trabajando, como menciono, de forma muy, como que bastante imponente con las ideas. Es decir, él agarró las redes sociales como un espacio, Quizás con mayor libertad que los medios de comunicación tradicionales, donde él pudiera exponer sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones respecto a su gestión y respecto a su gestión como alcalde, ¿no? Y también con respecto a la gestión que estaban eh, teniendo los funcionarios públicos en ese momento, el presidente de ese momento. Es decir, él lo él utilizó para volver eh, de las redes sociales un espacio de su propia opinión. Eh, sin embargo, Bukele no es el primer presidente en utilizar aquí en El Salvador Twitter como como un canal de, de comunicación gubernamental oficial. Antes que él, el presidente Salvador Sánchez ya lo, hubiera, ya lo había utilizado como tal, pero era, digamos, una práctica un poco más eh, organizacional, un poco más para hacer algunas menciones. Es decir, se notaba mucho que alguien le manejaba su cuenta como tal y era un fin totalmente institucional. Con Bukele sí nos hemos dado cuenta, que el efecto como tal que tiene él es que ha centralizado la información gubernamental en la red social de Twitter. ¿Qué ocurre con eso? Estamos nosotros como salvadoreños y salvadoreñas acostumbrados a que si queremos información del gobierno, pues hay una cadena en televisión, buscamos los medios eh, institucionales específicos de cada, de cada situación, el periódico, la televisión, la radio, Busquele, digamos, que se salta ese tipo de procesos o busca migrarlos a la red social eh, de Twitter como tal. Sí, digamos que tiene un poco de, de acción en Instagram o en Facebook, pero Twitter como tal es la red social que él tiene como mayor impacto. En algunas como métricas que nosotros podamos encontrar en nuestra investigación, por ejemplo, Bukele para el 14 de noviembre de 2018, su cuenta tenía alrededor de 4,000, eh, perdón, 432,000 seguidores. Ahora, bueno, estuve revisando que la semana pasada tiene más de 3 millones de seguidores en la cuenta de Twitter. Y lo ha ayudado a posicionarse, por ejemplo, como en el top 50 de líderes de, eh, mundiales con mayor influencia en 2019 en la red social de Twitter. Incluso lo podemos ver no solamente en el crecimiento de, las, de los seguidores eh, de Bukele, sino también en el incremento de salvadoreños y salvadoreñas que hay eh, en la red social de Twitter como tal. Eh, a la fecha se reportan eh, eh, 502 mil cuentas activas en El Salvador de Twitter. En enero de 2019, eh, teníamos un, dos, eh, un promedio de 241 mil cuentas de Twitter en El Salvador. Es decir, se ha pues duplicado la cantidad de personas que tenemos en El Salvador que están utilizando Twitter como tal. Este efecto no es nada sorprendente, ya que si centralizamos la información de lo que está ocurriendo, un montón de personas en el extranjero que también se informan mucho de lo que Bukele está haciendo, pues vemos que la migración de la gente de los medios tradicionales hacia la red social de Twitter, ha sido completamente notoria y creo que también el tipo de información, el tipo de mensajes que Bukele suele utilizar en este tipo de red social da paso o abre muchas puertas a este tipo de, de incremento como tal. Y, bueno, viendo la parte de los troles, de, de toda esta parte de fake news que podemos ver, Bukele sí ha tenido mucha, eh, una gran característica en su, en su manejo de redes sociales, en que si uno hace un comentario en, digamos, criticando o cuestionando al gobierno, pues un montón de personas se le saltan a uno para defender al presidente. Y si es, digamos, bastante conocido o es, digamos, algo que se maneja en, en la opinión popular, que hay troll centers o estos centros de personas que han sido contratadas para poder, pues, difundir información falsa, para poder atacar a aquellas personas, sobre todo funcionarios públicos que están, digamos, eh, como opositores a Bukele o inst instituciones, ONGs para poder, digamos, desacreditar toda esta información o este trabajo que se está realizando constantemente para eh, hacer la crítica al gobierno. Eh, Eduardo, en, en, este, en este camino vimos también, eh, aparte de estas lógicas de troll center que vimos en muchos países este, del mundo, digo, que tratan como de potenciar figuras políticas o determinadas cuestiones, eh, sí vimos... Porque inclusive Bukele directamente va o contra opositores o contra miembros de su gobierno diciendo tuvo muy bien esto pero el resto de los ministros debería avanzar sobre esto digo lo utiliza hasta como si fuese un supuesto canal de comunicación interna digo, dando por lo menos como una supuesta sensación como de transparencia frente a lo que sucede dentro del gobierno al resto de la sociedad digo cuánto hay de utilización de esta, de este ideario de lo que hace Bukele al comunicarle a un ministro supuestamente una decisión. Claro, lo que ocurre con las redes sociales es que a nosotros como usuario, no solamente a los personajes públicos, ¿no? sino también a un usuario común y corriente, es brindarle un espacio que quizás los medios tradicionales no nos habían proporcionado respecto a sentirnos escuchados, sentirnos visibilizados, como que alguien más en el ciberespacio le interesa o podría interesarle lo que tenemos que decir. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La estrategia de Bukele se centra en que él siempre vendió su, su política o su forma de hacer política en algo fuera de lo que se había estado manejando anteriormente. Él siempre decía que no era un político como los demás, que había que sacar a las personas que tenían años trabajando en la asamblea legislativa, en los diferentes eh, ministerios y demás. Entonces, lo que él hace es que tomando en cuenta a esta gente que quiere ser escuchada, y en una red social donde todo lo que uno pone, o hay demasiada información, pero es tan difícil diferenciar muchas veces entre fake news y algo certero, es que él se mete mucho en esta dinámica y lo que hace es que estas personas que tienen esta hambre por ser escuchadas formen parte de ella también. Entonces, le da como cierta protagonismo, por decirlo así, para que ellos sientan que son parte de su equipo de trabajo. Entonces los está teniendo ahí como vigilen aquí, vean acá. Si ven que si yo digo que algo mal, ustedes me van a respaldar. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas tienen la necesidad, como mencionaba, de sentirse parte de algo. Por eso es que las comunidades en redes sociales suelen ser tan populares, porque queremos sentirnos que encajamos en algún lugar. Y ahora cuando el presidente del Salvador te dice, tu voz es importante, tu tu participación es importante y quiero que lo uses conmigo para atacar a esas personas que te han hecho mal, independientemente hayan hecho su gestión bien o mal o haya corrupción, pues entonces encontramos que hay, hay una estrategia de redes sociales bastante efectiva, sin embargo, poco ética. Porque ahí es donde entra la cuestión, ¿no? Que una campaña de redes sociales puede tener muchas cosas que pueden ser funcionales, pero si está eh, la ética en juego, o si una comunicación gubernamental como tal tiene falta de ética, entonces hay un fallo completo en cómo se están manejando las redes sociales realmente estas entidades gubernamentales. ¿Qué ocurre entonces con todo esto? Pues que Bukele como tal lo que ha permitido o lo que ha hecho es darle a estas personas eh, la idea de que ellos son parte también de su, de su gestión, de que necesitamos de este ataque, de esta de esta ola digamos, de, de actividad en redes sociales eh, para que las denuncias sean como tal. Y uno dice, pues todas estas decisiones internas no habían sido visualizadas de la misma forma. Por ejemplo, en la tesis podemos ver nosotros que se dan órdenes de destituir a ciertos ministros o se marcan actos de nepotismo dentro de, del gobierno como tal. Y uno dice, pues este presidente viene a denunciar, viene aquí a, a ser transparente, a que la transparencia sea de carácter público pues esto se puede percibir así, pero cuando uno empieza a ver la ética de cómo esto se relaciona o el trasfondo comunicacional como tal, si nos damos cuenta que simplemente es un, una estrategia de ataque. Y vemos patrones similares en la gestión de Bukele. Sus, bueno, algunos de sus hermanos trabajan en el gobierno como tal, en cargos. Vemos bastantes casos de nepotismo también en cargos de gobierno. Entonces, realmente no es que se haya eliminado la corrupción con este nuevo tipo de comunicación. Simplemente que hay un... Hay un como apropiamiento de la narrativa que Bukele maneja muy bien y si él pone la pauta en la narrativa que hay en redes sociales y la gente lo respalda, es muy difícil sacar a la gente de ahí. Y ahí es donde entra el riesgo de las fake news, porque si alguien tiene la credibilidad que Bukele tiene o que ha logrado en redes sociales, una fake news puede percibirse como real, aunque no lo sea. Eduardo, en este camino me queda muy claro cómo tú vas encaminando ahí el discurso en relación a esto y esta presentación de este análisis muy pormenorizado que hicieron con respecto a las redes sociales de Bukele. Entonces, ¿sería algo así como que las redes sociales sirven como para lanzar narrativas que no necesariamente tienen que ver con las lógicas más conservadoras, eh, no sé si de derecha y per de persecución hacia la justicia, hacia la dirigente de la oposición. Eh, en redes sociales se cuenta una narrativa que no necesariamente es después la que sucede o intenta generar como narrativas que parecen como muy modernas, muy transparentes, pero no necesariamente son las que pasan en el gobierno, ¿es así? Es correcto, sí, y creo que algo que podemos verlo no solamente, digamos, es con estas acciones puntuales de destituir ministros, de marcar actos de nepotismo, lo podemos ver incluso en situaciones donde se logra la descentralización, no, perdón, se logra la centralización de los tres órganos, eh, pues el, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo aquí en El Salvador, del Partido Nuevas Ideas, es decir, ahora los tres órganos del Estado tienen mayoría en cuanto a al partido de nuevas ideas como tal, esto pone en riesgo la democracia aquí en El Salvador, ya que necesitamos una diversidad de formas de pensar, de, de perspectivas para lograr, digamos, una participación eh, y una pues, diversidad ¿no? de, de, de, de acciones, de decisiones para que un país fluya de la forma más democrática posible. Lo vemos con el caso de Bitcoin. Creo yo que si esta situación de Bitcoin hubiera sido manejada por otro tipo de funcionario que no tiene este poder de narrativa, de Bukele, que lo lanza como una, una oportunidad muy grande para la, para la inversión extranjera y demás, pero que, digamos, cuando ya nos ponemos a, a indagar un poco en el tema, vemos que no funciona así, que, que no es un modelo efectivo o viable para todos, nos damos cuenta que hay situaciones que están poniendo en riesgo El Salvador. Y esto creo que pues, ha sido así por mucho tiempo. Pero actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Que la narrativa está controlada por alguien que lo está vendiendo como una oportunidad para el país. Y si la opinión pública, que muchas veces olvidamos, es una fuerza increíble en cuanto a las decisiones que toma un país, eh, y la presión social que tiene todo un país y le está respaldando a un funcionario que quiere pues, marcar su agenda con estos puntos, pues entonces sí tenemos una situación muy crítica en El, en el Salvador, respecto a si la narrativa se sigue manejando de la forma que está, tendremos que llegar a un punto de crisis para abrir los ojos. Pero hasta el momento, ¿qué es lo que ocurre? Si Bukele mane sigue manejando la narrativa como tal y la sigue implementando de esta forma, pero también sigue desacreditando a personas que critican o que cuestionen esa narrativa, como las ONGs, recorta o hace intentos por recortar sus fondos, eh, desacredita a muchas activistas, a muchas activistas que trabajan por la democracia, por la participación ciudadana, pues entonces es muy difícil que, que para el país logremos ver luces en cuanto a, a la democracia y sobre todo a un sistema eh, pues tanto judicial como legislativo y ejecutivo libre y que nos permita a los ciudadanos y a las ciudadanas pues defender nuestro derecho ¿no? a la libertad de voto, al, al digamos al cuestionamiento constante de de cómo se están manejando las leyes, de los servicios públicos y demás factores que creo que son importantes en este momento. Eduardo, hay una preocupación grande porque en general el discurso de Bukele vino muy signado también por las cuestiones relacionadas con la seguridad. Supuestamente mejorar la seguridad, eh, reducir los índices de violencia. Estaba mirando muy al pasar, pero siguiendo medianamente de cerca en algunos casos las cifras de desapariciones de personas que hay en El Salvador, eh, que por lo que tengo entendido impacta especialmente a mujeres. Digo, la cantidad de mujeres desaparecidas, que inclusive se enmarcan en números tan tremendos como eh, dos mujeres desaparecidas por día. Eh, digo, tú nos dirás si las cifras son las correctas. Eh, y En el marco de, de qué se da este fenómeno, si de los femicidios, si de la violencia de género, que evidentemente uno lo podría enmarcar ahí, eh, pero si también con otras cuestiones relacionadas con... Eh, no sé, grupos, eh, y la deli grupos de de de delincuenciales o relacionados con la delincuencia, del narcotráfico. Digo, ¿cómo, ¿Cómo se entiende este fenómeno tan dramático? Claro. Bueno, aquí en El Salvador el tema de la seguridad creo que desde la finalización de la guerra civil ha sido uno de los retos eh, de carácter eh, urgente eh, para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Eh, es algo que muchísimos gobiernos, no solamente el de Bukele, sino diferentes gobiernos han tenido, digamos, como principal reto de sus gestiones. Sin embargo, Bukele tiene algo muy interesante en cuanto a cómo maneja este tema, ya que suele ser eh, quizás el tema con mayor, eh, digamos, participación o donde él busca mayor participación de indagar con su gestión. De hecho, en nuestra investigación nosotros lo que hicimos fue categorizar diferentes aspectos eh, de los mensajes que se ponían en su cuenta de Twitter durante los primeros 100 días. Y el tema más recurrente en este periodo fue el de la seguridad. De hecho, eh, tuvo un total de 93 tweets en estos primeros 100 días que representaban un 24% más o menos de las publicaciones realizadas en este periodo. Entonces, sí vemos para Bukele que, uno de sus pilar, quizás su pilar más, más grande en su gestión es el tema de la seguridad y ha lanzado el plan control territorial en sus distintas fases que buscan pues acabar de raíz con, con, la, con la inseguridad, con los niveles de violencia aquí en El Salvador. Sin embargo, cuando nosotros vemos las estadísticas, vemos los, los datos como tal de los resultados que ha tenido, realmente dejan mucho que desear. La inseguridad creo que está... Si no es con los mismos eh, parámetros, pues, mucho más altos que nunca. Eh, también vemos, como mencionabas, ¿no? Una gran cantidad de personas desaparecidas, sobre todo este último año. Eh, un, un patrón muy fuerte en jóvenes, sobre todo, eh, donde encontramos, como ya men bien mencionabas, muchísimos feminicidios, muchísimas eh, desapariciones de jóvenes, de personas LGBTI también. Hay muchos transfeminicidios durante la gestión de Bukele también que dejan mucho eh, la preocupación en cuanto a las personas de si se le está invirtiendo tanto, porque Bukele está pidiendo mucha inversión para el Plan Control Territorial, hace recortes de algunas cosas para invertirle al Plan Control Territorial, hace recortes de otras para comprar, por ejemplo, uniformes o aumentar los salarios de, de la Policía Nacional Civil. Pero seguimos viendo cifras donde realmente no, no se ve un cambio como tal. Entonces vemos que a pesar de que es un tema fundamental eh, pues de, de suma importancia para su gestión, no se está logrando un buen manejo de esta. ¿Pero qué ocurre? La forma en la cual él está presentando los datos, él está presentando, por ejemplo, creo que hoy en la mañana él, él subió un video en sus redes sociales diciendo que el plan control territorial está siendo un éxito, que la forma dura en la cual están tratando a los reos en los centros penales está teniendo sus resultados. Claramente si alguien del extranjero, los, los salvadoreños y salvadoreñas que viven en otras partes del mundo, en Estados Unidos, que tenemos una gran cantidad de migrantes, ven esto y creen esto, pues entonces la opinión pública también creerá que El Salvador realmente está, está teniendo mejores resultados en cuanto a seguridad. Y si alguien lo critica, no es porque esté denunciando que algún familiar suyo o alguien eh, está sufriendo este tipo de violencia, sino que es un troll que viene a atacar a Bukele y que quiere desacreditar estos logros. O sea, ahí es donde la narrativa tiene mucho, la narrativa y la opinión pública juegan un papel fundamental en este tipo de, de divulgación de información. Y creo que él, eh, su gestión le debe mucho a, su, a, sus ciudadanos, a, a sus ciudadanos y a sus ciudadanas eh, en cuanto al manejo de, de la forma en que la seguridad se está trabajando aquí en El Salvador. Eduardo, eh, en este camino tú recién nombraste a a la comunidad LGTBI este, y hablabas de transfemicidios, aparte de los feminicidios, digo, ¿cuál es la situación en El Salvador? Porque eh, vimos una serie de medidas muy retractivas con respecto a, a los derechos de las mujeres. Digo, ¿Qué sucede con la comunidad LGTBI en El, en el Salvador? ¿Cuáles son las luchas actuales eh, y cuáles son lo, los grandes temas? Claro, pues aquí en El Salvador el tema de la población LGBT como tal siempre ha sido un reto muy grande. Eh, ha sido un abandono de parte de, de las instancias gubernamentales histórico, ¿no? O sea, es decir, nunca hemos tenido un gobierno aliado. Sí hemos tenido, digamos, ayuda de, de organizaciones, de algunos embajadores, de algunas embajadoras, pero como tal el gobierno siempre ha tenido una deuda histórica con la protección de la población LGBT. Actualmente, pues, la gestión de Bukele sí ha sido abierta en cuanto a estar en contra del matrimonio igualitario y en contra también de, creo yo, la urgencia más fuerte que tiene la población LGBT, que es la ley de identidad de género, que, pues, eh, como se sabe, es, es lo que permite a personas trans contar con un documento eh, de identidad que respalde eh, su género como tal y les permita realizar diferentes, pues, necesidades del día a día de cualquier ciudadano o ciudadana, pero también tener una protección mucho más fuerte y que permita indagar en las investigaciones correspondientes eh, de trans, eh, transfeminicidios, de asesinatos a personas trans y a personas LGBT. ¿Qué ocurre con esto? Pues la bancada CIAN, que es como se conoce popularmente al grupo de, de, de diputados y diputadas de Nuevas Ideas, sí canceló un proyecto muy fuerte que tenía ya su tiempito de estar en, en propuesta de la ley de identidad de género. Ellos se han mostrado completamente en contra de que esto se apruebe, dejando vulnerables a miles de personas trans que viven aquí en El Salvador. También pues la cuestión de la, de, de la protección, la ley de la no discriminación a personas LGBT también fue eh, pues tirada a la basura. Es decir, años y años de activistas, eh, de trabajo, de activistas, LGBT aquí en El Salvador, pues, se ve arrancado como tal por una agenda de bastante... pues, un patrón conservador, de bastantes ideas conservadoras que se quieren dar por parte de, de la, digamos, de la gran mayoría de diputados, diputadas y demás eh, funcionarios y funcionarias públicas que van con la, con la parte de, de Bukele. Incluso Bukele, él como tal, lo ha dicho en redes sociales y lo ha dicho en conversatorios, él está en contra de temas como la, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, el derecho al aborto como tal aquí en el país. Todas esas cosas siguen siendo ilegales o siguen siendo eh, no respaldadas por el gobierno y pues en vulnerabilidad a miles de personas que como menciono, sobre todo las personas más afectadas son las mujeres y las mujeres trans como tal.